Mi nombre es Juan Manuel Dieste Tamanti, yo soy docente en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y trabajo como investigador en el CONICET. Eh, bienvenidos a este curso, que es el primer curso online de cartografía social, es un curso introductorio en el cual vamos a tratar de abordar cuestiones básicas de cartografía social y eh, en ese marco intentaremos también generar algún proceso de construcción eh, de derrotero y de dispositivos para el abordaje de la metodología. Eh, a lo largo de cada unidad habrá una serie de videos donde vamos a hablar sobre cuáles son los temas que vamos a tratar y eh, también ustedes pueden hacer consultas en el foro y eh, podemos ir comunicándonos para aclarar todas las dudas sobre lecturas, abordajes, métodos y algunas técnicas que vamos usando. Así que bueno, nos vamos encontrando.